Gringo, usted siempre me sorprende con las presentaciones que me hace. ¿Ha visto? Siempre. Algo diferente. Lindo. Diferentes tenemos que ser, sí. ¿Cómo no acordarse? Yo también me acuerdo de La hormiguita hippie. A ver. Para mi hijita Analía le mando un beso. Sí. La hormiguita hippie no Corte trabaja más. la música, pues cantando o menos, el hombre. Más le... o menos así era. A ver, repetir. La hormiguita ah. hippie no trabaja más, al, más. Más o menos así era la letra. Y mascando chicle llegó a la ciudad. Ve, tú te la sabes mejor que yo. Con el pelo yo? largo y un lindo collar. Ah, caramba. Mira los dotes de gringo. No, González, caramba. caramba. Canciones de la infancia. ¿Te sientes una hormiguita ratazo o no? Por lo trabajador. Ahí está. Ahí está la hormiga. Esa, Nadie bueno. No es <risa> Nadie le dijo que baile. O sea, la cosa es que no le digas, ¿no? Es que aquí todo es natural. O sea, cuando tú le dices baila, no baila el tipo, ¿no? qué sí. a, a, todo es natural, tiene que ser espontáneo. Mira. Claro, las, las cosas por obligación no salen qué bien. Hermoso. Las cosas por, por, que son espontáneas, porque le nace, salen bien. En todo, bien, en la vida, bien, sí. Bien. bien, pero ahora sí cortame la música, pongámonos serio, vamos a entrar en materia deportiva. ¿Por qué? Bringo ¿Quién con... eso? ¿Quién dijo eso? No, pues que a que mí, siga mí, a la a mí está me trajeron la acá la para el tema del ámbito deportivo. No, yo te estaba haciendo una pregunta. ¿Al rato te has sentido como una hormiguita? ¿O un hormiguito? Sí, ¿por qué no? ¿Sí? Trabajador... ...moreno, chiquitito, o sea, párela, gringo. Ya, está muy bien. Bien, entramos no material ¿no, no Te identificaste con las hormiguitas, vi que entraste marchando, caminando, eso estuvo bonito. Ah, soy, soy un personaje, entro, bailo. No, no hay duda, no hay duda. Bien, en fin, si me conocieran detrás de cámaras, se mataría de risa. No. <coughs> Cero. Ya, corte la hormiguitas. Bájame la música. Es momento de hablar del panorama deportivo. Gringo González en la mañana en los titulares ponía el empate... De Atlético Tucumán Así que yo creo que Gringo González Quiere ver, al igual que muchas personas El empate de Atlético Tucumán Los mejores momentos A continuación Entre el club de Carlos Lampe Versus Tigre Estaba en condición de visitante ah, Es complicado sacar puntos en condición de visitante Y Carlos Lampe Respondió, ¿no? Sí, respondió par, Al final tuvo un par de atajadas Yo te cuento que lo escuché por radio el partido Ah, caramba Sí, porque estaba por trabajando radio. Y lo escuché por radio De un tipo, de un eh, seguidor de Tigre era un ñato que transmitía por Facebook, una, un truchísimo, pero el tipo bien, o sea, me daba los datos que yo quería y contó que Lampe era la figura. Y caramba, como hincha de tigre, el tipo decía Lampe, Lampe, pero claro, viene el ataque, pero claro, está Lampe, decía él. O sea, todo el tiempo recurría esa figura de decir, el, estamos frente a un arquerazo. El arquero de tigre ¿no? también respondió. Exactamente, respondió aquí, muy se, la bien, sí, aquí fue, se la perdió. Fue la jornada de, lo, de los arqueros. Mira, cómo se pierde ese gol. Ay, ay, ay. No, el arquero, feliz sí, no, no, mérito el cabezazo para el Ah, dos, dos cabezazos en el área dicen que es gol, esta vez no fue. ¿no? Y era aquí un, otra, mira, un mira esta. Mira esta mira otra esta. Que, que va aquí, el palo que Qué le se tiró. Creo que merecía ganar Atlético Tucumán. El empate le fue cortito, mantuvo la, la portería en cero, tiene 29 puntos al cabo de 14 partidos, eh, es el líder. No lo va a superar hoy día a Gimnasia si gana. Por la diferencia de goles, no, sí por gana no, por, por tres. Puntos. Por puntos, por puntos no, claro. por puntos, pero no. Si, si gana por tres goles de diferencia, ¿qué pasa? Eh, gimnasia sería el líder no, por diferencia nada, de gol. para nada, ¿Por qué no, Atlético gringo? tiene cuatro puntos más que eh, Gimnasia, compañero, Revise la bueno, tabla. Bueno, está con 25 puntos, tiene razón usted, yo, lo, yo, yo le ponía un punto más a Gimnasia. Sí. Huracán está con 24, Godoy está con 24. Sí. Nadie lo alcanza. Qué, qué sorpresa, River Plate en el puesto número 6. Y Boca. Boca Junior en el puesto número 3 Empataron ayer los dos, pésimos Pésimo. los dos. Uno quién lo diría. Que Carlitos Teves volvió a la bombonera, vi el partido un ratito anoche, que empataron Boca y, y Rosario Central. Ahí Pero está la volviendo, última. De, volviendo, de Lampe. Al tema, volviendo al tema de Lampe, mantiene la valla en cero, otra vez, ¿no es cierto?, que ese es un mérito, va a empezar sí. otra vez a acumular. Este fin de semana reciben en su cancha al eh, Central Barracas, que sí. es un equipo que está abajo, está a cinco lugares del último lugar. Es la mitad del campeonato, ojo, Todo ¿no? apunta la a la mitad que, del campeonato, 14 a, fechas. A ya. que ojo. va a ganar el equipo de de Carlos Debiera, Lampe. debiera. debiera ganar. O sea, en veces, teoría, en la los peores partidos. A veces. Sí, sí, por eso no venimos a hacer la polla. No, no, no, no. Bien, la... eh, ya que estamos hablando de personajes a nivel internacional, de Carlos Lampe, tenemos que tocar también de Marcelo Martins, que tras suspenderse la jornada definitivo, no se juega Argentina-Brasil, entonces eh, se va a... Bien. Se nos Está cruzaron, bueno. se nos va a... Está bien, cruzando. Sí, sucede, es sucede. televisión en vivo. Sí, exactamente. Bien, eh, vuelvo, exactamente. miren que me, que me desconcentré. El, el caso es que tras suspenderse la jornada entre Argentina y Brasil, hay un goleador de las eliminatorias, que es Marcelo Martins. Realmente estoy muy feliz de, de ser el goleador de las eliminatorias oficialmente. Y, y muy contento, muy orgulloso de ser boliviano, de, de poder representar a, a mi patria, a mi país. Eh, y eso me hace pensar de que nosotros como bolivianos podemos, nosotros podemos. Eh, yo nunca me imaginé pelear el podio con Messi, Neymar, Suárez, entre otras figuras mundiales, y, y, y ser hoy el goleador. Hoy lo soy y, y sé que nosotros los bolivianos podemos, porque en Bolivia hay mucho talento, hay mucho talento. Le falta la oportunidad de poder salir al exterior y de poder mostrar su trabajo. Entonces, eh, yo muy agradecido con, con todos mis compañeros que me ayudaron a, a ser el goleador. Así que así que nada, a, a festejar este, este día porque es un día muy importante para mí y que va a quedar guardado siempre. Eh, ...en mi corazón, en mi mente y, y lo voy a poder compartir con mis amigos en el futuro. Bien, creo que pocas personas pueden regodear y decir... ...bueno, yo fui el goleador en Copa Libertadores, lo, lo fue en su momento... Y también el goleador de la eliminatoria. Correcto. Es algo que no Pero, le van a quitar. A por Marcelo mucho Martín. menos acento paraguayo lo echaron a Mario Cronenbol de la embajada. No, sí, <risa> se, le, se le pegó, se ¿no? le pegó ah, el acento paraguayo a Marcelo ver, Martí. dice, ¿no? Verdad. ¿no? Sí, sí, no, nosotros no. los paraguayos somos así, dirán, ¿no? En fin, ya está. Bien, eh, la tabla S de goleadores de. ¿Cómo quedó? ¿Cómo quedó la tabla de goleadores? ¿Podía de bonificarse esto si jugaban Argentina y Brasil? Claro que sí. Sí, si marcaban sí, más de dos sí, goles. Si Neymar te hacía dos, ¿o, o quién es el otro? No, Suárez, Suárez ya, no ya no jugaba. Neymar. Messi, 7. Es Messi Messi, sí, difícil este. que, haga, que le haga tres o cuatro a Brasil. O sea, era difícil, ¿no? Así que, de todas maneras, suspendido el partido entre Argentina y Brasil, pues Marcelo queda como el goleador. Un orgullo. No pocos, eh, no, no muchas veces ha pasado esto. Pero sí, ese de, de lo poco. ¿Alguna cantan? vez un, un goleador boliviano... ¿Terminó una eliminatoria siendo el líder de la tabla de goleos? Estuvo muy cerca eh, el, al que le dicen el camello en Bolívar. Eh, Botero, Botero. Joaquín. Joaquín Botero. Claro. Estuvo muy cerca, pero no terminó. Ese día que metió varios goles a sí. Argentina, ¿no? Con eh, muy, la Argentina muy, de Maradona. Muchos se, se, se acordarán cuando claro. fue la figura. Bueno, una, una creo palicia. que Botero era un, un gran delantero. Sí. Bien, eh, en fin, pienso yo que Bolivia no tiene muchos delanteros de área de jerarquía. O sea, así es. Y, y, y creo que los años de Marcelo Martins también ya están avanzados, entonces no va a poder acompañar o no sé si le alcance para una nueva eliminatoria. ¿Tú crees que no? Yo creo que no. Opa, mira, Y, y, y, ¿Qué y tal? Creo, creo que alguno, no sé, pienso yo, vamos a la siguiente imagen, creo que quiere hacerse la burla. Este es un ecuatoriano Sí. Que puso allí Kevin Mina. Miren, este es un borracho. ¿Quién? Que, Mina, un borracho, le gusta andar en fiesta, en peleas. Lo sacaron rajando muchas veces en algunos boliches en Santa Cruz. Y, ¿Y publica quién? lo siguiente. Tranquilo, Bolivia, ya estoy en proceso de naturalización. Oiga, discúlpeme ni en su equipo es titular. Creo que se está haciendo la burla. Y, y, y quiere ponerse a la altura de Marcelo Martins. En fin, me, me parece una persona... Muy arrogante, cuando estaba en Guavirá era problema tras problema, los técnicos no lo querían porque hay que ser sinceros, le gusta el alcohol, no le gusta ser disciplinado y pienso yo que para llegar a la selección o a un puesto jerárquico, algo bien, uno tiene que ser profesional dentro y fuera de las canchas, ser una persona proba. Ya, ya, ya me hasta me irrita esa imagen, honestamente. Ese delantero creo yo que... Hola. Sí. ¿Qué pasa, gringo? ¿Con sí, quién estamos? No, ahorita estoy al aire. ¿Sí? ¿sí? ¿Quieres.? Mina dice. Quiero ¿Sí? hablar contigo, Mina. ¿Es, es usted un borracho. Discúlpeme, oh. si quiere llegar a la selección boliviana, póngase serio. No, no, no. ¿Me colgó? Cuando le dije, es un. Pues, ¿qué es la verdad, gringo? Es una persona pública. Y creo que ese tipo de twitters, de mensajes, no deberían. Bueno, mi error por, por, darle, por darle manija o resaltar, ni siquiera debía haberlo tocado honestamente, para llegar a la selección uno tiene que ser profesional dentro y fuera de las canchas, porque es un ejemplo hay muchos jóvenes que hoy por hoy piensan que ser futbolista es tatuaje, alcohol eh, señoritas, etcétera, y la vida y, y creo que se ha dejado de lado lo que en realidad es el fútbol, disciplina constancia, trabajo duro que lo que en realidad debería ser un ejemplo para la sociedad, hoy por hoy se está tergiversando, brinco. Ese fue nuestro segmento, un mensaje a la conciencia con el pastor Remy Conde no, no, no. El, el mensaje se lo voy a dar al final. Tengo mi mensaje hoy. ¿Ah, sí? Sí, le dije, hoy voy a venir con patada boluda. El día de ayer estaba así, medio que decepcionado del, del sí. deporte. Hoy he venido, pero todo lo contrario, una Bien. fiera. Cochecito sin motor, prepárense, ya viene. Ah, sí, no, prepárense. Le voy a enseñar cómo se hace un cochecito sin motor. Eh, hay un relato del cochecito, pero todo a su tiempo. Vamos, vamos por partes. Bien, por parte. eh, Bolívar, toma sus recaudos de lo que será el Cotejo Frente Oriente Petrolero. Es un partido difícil, jugadores que... Un equipo que está con confianza, viene, viene levantada también, así que esperamos poder, poder hacer un gran partido, podemos poder hacerle las cosas bien y sobre todo que, que podamos plasmar lo que, lo que entrenamos. ¿no? Marcación especial sobre Henry Vaca, José Sagredo y la misión de bloquear al volante refinero. Con Henry ya nos hemos enfrentado muchas veces, de compañeros, en equipos rivales y a los... Eh, he tenido la oportunidad de poder enfrentarlo y poder eh, analizarlo también. Eh, eh, me gusta mucho bastante analizar a mis, a mis rivales, sobre todo que ahora ya me desempeño de central. Eh, hay que tenerlo bastante cerca, hay que tenerlo eh, sobre todo en las contras, es bastante peligroso. el anterior partido le fue muy bien, hizo un, un bonito gol, así que va a venir con confianza, va a venir con, con esa gana de poder complicarnos, así que vamos a estar eh, pendientes y... y sobre todo este, predispuesto para poder hacer un gran partido. ¿no? Al cabo de 10 partidos Bolívar es tercero en la tabla comparativa, producto de 6 victorias, un empate y 3 derrotas. Suma 19 puntos, distante a 6 unidades del líder de Strongest. Los dirigidos por sagua están conscientes de que deben ganar o ganar y esperar el traspié del millonario igual de negro. La competitividad que ha, que ha tenido el, el campeonato ha sido muy buena, cada uno peleando su, sus batallas, cada uno peleando su, su objetivo. Eh, los que están arriba y los que están peleando el descenso va a ser eh, durísimo, no es nada no es nada fácil y eh, sobre todo lo de visitantes nos ha costado, hemos, hemos hecho ya buenos partidos, hemos traído puntos y ahora tenemos una seguida de local que nos va a, a seguir manteniendo ahí arriba este, esperamos hacer eh, lo nuestro, esperamos hacer nuestro, tra nuestro trabajo aquí en casa y los partidos visitantes sobre todo eh, seguir sumando unidades, que eso nos va a, a salir llegar al campeonato. Bien, mientras... Ya, ya se nos pegaba la otra, la otra imagen. Mientras Bolívar toma recaudos de Oriente Petrolero, en Oriente Petrolero tocaron un tema que es un tanto complicado. Y mucho más del señor Henry Vaca, quien habló en relación a la altura. Hasta hace unas semanas era jugador de 10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 Y tocar este tipo de cosas me parece un tanto hasta disgustante. Pienso yo que fueron un grupo de argentinos en su momento, por el 94, porque antes del 94 nadie hablaba de la altura. ¿Por qué Bolivia? No ganaba a los grandes. Se les ocurrió a los bolivianos ganar a Argentina, a Brasil, y comenzaron a hablar de este tipo de tonteras para poder una, poner una excusa y decir, nos ganaron porque la altura, y si, y si empata no consigue... Empatamos pese a la altura. Entonces ya le pusieron ciertas cosas malas. Pienso yo que la imagen a continuación fue uno de los más nefastos que habló sobre el tema de la altura que la pelota. Vamos con la imagen, por favor. Ese señor, precisamente. Esto sí, lo debo conocer. Sí, sí lo debo pues, conocer. Era un tipo que, que estaba en la selección de Argentina. Y, y le comento que hasta mandó su currículum para ser director técnico de la selección boliviana. Y yo me moría de ganas de que llegue a La Paz para hacerle unas 10 preguntas. Usted no era el que jodía por el tema, perdón la palabra, pero usted no era el que molestaba con el tema de la altura. Es que me, me incomoda, honestamente. Volvamos, no, no, no, quítame esa cara tú, fea. Tú, tú sabes que, como tú, muchos periodistas se quedaron con las ganas de hacerle preguntas a Pasarela. Sí, volvamos, ¿Conoces, volvamos. ¿conoces la, ¿Conoces la anécdota o no? Lo Comenta. que pasó cuando vino Pasarela acá. La pegada y ese tipo. No, no, no, no. Pasó lo siguiente. Te voy a contar. A ver. Convocan a conferencia de prensa. Ya. ¿no? Llega a la selección argentina, director técnico Pasarela, y resulta que eh, todos los periodistas a la expectativa, obviamente. Pues no todos los días hay un jugador. Porque más allá de cualquier cosa, Pasarela fue pues, una figura. Fue campeón con Argentina en el 78. Si el 86 no fue campeón fue porque muchos dicen que se corrió, otros dicen que no, que estaba con un problema estomacal, etc. Pero un tipo que jugó en Europa, un líder, jugó en River, en fin... Un personaje del fútbol que no llega todos los días. Entonces, la expectativa de los periodistas en ese momento era pues, enorme. no Todos querían tenerlo seguramente en su programa. Etc. Pero él dijo, vamos a hacer una conferencia. Entonces, fueron todos a la conferencia. Y eh, el primero en hablar, ¿no? un periodista de nombre Fernando Salaverri. Yeah. Fernando Salaverri, que tenía su programa en la, en la televisión. Que ahora yeah. ya no lo veo, por cierto. Eh, un saludo si nos estuviera viendo o, o sabe de este comentario que estamos haciendo. Eh, ¿Qué hizo Fernando? Dice, eh, primer periodista que hablaba, habían hecho una lista, ¿no es cierto? Iban a hacer muchas preguntas, muchos periodistas. Entonces dice Fernando Salaberry, señor Pasarela, eh, buenas tardes, buenos días, ya no recuerdo. Usted es un cobarde. Ah, caramba. Porque usted ha empezado a hablar de la altura, no sé, no escuchó más Pasarela, se levantó y se fue. Se terminó la conferencia de prensa. Muchos colegas obviamente en ese momento lo querían matar a, a Salaverri. Pues, ¿Cómo le vas a hacer esa pregunta? ¿Para qué le haces esa pregunta? El tipo se fue, nos dejaste sin poder hacer nada. Pero eso fue un sector, seguramente unos cuantos que se molestaron. Yo, yo personalmente me sentí representado por Salaverri. Ese día fui Fernando Salaverri y como muchísima gente. ¿no? Sí. Fíjate qué repercusión tuvo esto, que en Argentina, en la televisión argentina, había un programa que se llamaba Tribuna Caliente. Que era un programa que emitían, entiendo por ATC, ya no me acuerdo, pero era un programa que tenía una audiencia fenomenal. ¿no? Eran periodistas, habían una mesa, debatían, etcétera, los hinchas gritaban, era una cosa muy, muy al estilo de, de Argentina. Lo invitaron a Fernando al, al programa en Buenos Aires, viajó hasta, hasta Buenos Aires. Ah, no había redes sociales, no, no era ese momento. Y fíjate, se volvió un personaje Fernando porque lo llamó cobarde a, a Pasarela, en su cara además, como diríamos nosotros, ¿verdad? Eh, y se lo dijo, se la cantó, ¿no? Eh, insisto, dividió aguas, unos que dijeron, bien, ¿no? Y otros dijeron que no, pues no era la forma, era que al final... Le, le... No sé si conocías esa, esa parte mire, de la historia mi, del mi, mire periodismo que, mire deportivo. Mire que no, y meñado a usted uh -huh. por ese tema, pienso yo que el, este... Tópico de la altura, es muy sensible. ¿Qué hubieras yo, hecho? ¿De qué lado hubieras estado? ¿Del lado de Salaberri? Del Salabero? lado de la Salaberri. Sí. No importa, no le hago preguntas. No, a este, no le hago preguntas. Este no, no, no. Y, y así a mi quilombo ahí. ¿Y, y, yo ¿y yo soy quilombero, así que los, los periodistas que, que me conocen saben que voy. Mira, y Entro a, a echar quilombo. Bueno. Bien, el, el caso de la altura. En su momento, en el programa El Deportivo, hicimos una entrevista con el director del Instituto en la altura. Aquí hay un doctor y dice: los futbolistas, que se supone que son atletas. Tienen una generación de mayor cantidad de glóbulos rojos, etc. La altura puede afectar a un gordo como yo, o a una persona que está fuera de, de, ¿Vos de gordo, ejercicio. Vos gordo, ya me puede estoy estar. poniendo de ejemplo. Es como que yo diga, es para un pequeñito como yo, digamos, ¿no? O sea, Muy grande tampoco, ¿eh? No, es, no pero viejo, mi 1,80. Bien, volvamos, no, no, no nos okay. salgamos. El, sí, el caso es que el, que el doctor decía: eh, la altura puede afectar a personas que no tienen preparación física, que, que no son atletas, que están fuera de condición, etc., que, que consumen muchos carbohidratos y demás. Pero un atleta que se supone que tiene mayor generación de glóbulos rojos, que está en buenas condiciones y más, la altura debería pasarle por... usted donde ya sabe, debería ser un tema simplemente... Hay atletas que llegan a La Paz y buscan entrenar a orillas de la gotica, los de atletismo. Para favorecerse con el tema de la altura y demás, etc. Entonces es, es controversial. Y entre bolivianos deberíamos dejar de hablar de eso de, oh, de la altura y demás. Que creo que más de hacerle un bien, le hace un daño. En Exactamente. Fin, punto ahí el es, tema de la altura. Es un mal pretexto. Es un, es un mal Búsquense pretexto. Búsquense otro pretexto para decir que perdieron, ¿no? O por qué perdieron. Pienso yo. Sí. Y yo sé que voy a tener personas que se van a añadir a, a mi posición y otros que me van a dar palo como siempre Bien, eh, la gente ha estado pidiendo cochecitos sin motor, nos vamos a saltar la, la siguiente nota Hablemos de los cochecitos sin motor, le comento que ha sido una locura La última fue en, en, en la ciudad del Alto, ahí en los Yungas, en Sucre, en Potosímen Empezó a llegar una serie de mensajes gringo te digo, el peor lío Uy, que yo hice Uy, mira, mira cómo cayó el tipo, claro viste esa imagen el peor problema que hice fue decir que no es una disciplina deportiva, ya me saltaron ah, pero, tantas personas. Pero en, con toda razón. De los yungas, pero mira mira al hombre, mira cómo de, quedó ahí. De tirado. la ciudad del Alto. Eh, genera algo que el deporte tiene que hacer, que es unir a las personas con algo sano, divertido, pasar un momento agradable. Entonces creo que características de disciplina deportiva tiene. Uh -huh. No es considerada una disciplina deportiva como tal Pero tiene esas características de unión De confraternización De adrenalina, de temple y demás De estado no, físico, porque hay que tener Un buen estado físico para hacer estas cosas Claro, ¿no? meter, meterle al contrapeso mira, El copiloto de ahí en la curva le mete el contrapeso En fin Bueno, es, cuando es, puede, porque el otro se hizo el contrapeso en el piso ¿no? Contrapiso <risa> hizo, no es contrapeso No, no, no hizo el contrapeso Pero bueno, el, el tema de la competencia El tema de, de, de generar Todo ese tipo de cosas, y pienso yo que en Bolivia habíamos tenido tantos eventos de cochecitos sin motor. Solo en La Paz hay cuatro eventos de cochecitos sin motor y aparte hay en cada zona, en aniversario de la zona, ¿Qué incluso en, en mi villa había habido el, el tema de los cochecitos sin motor de armonía. Entonces eh, hay, hay gran cantidad. Eh, esto genera bastante emoción en todo lado. En Sucre, que son las imágenes que vienen a continuación. Uh, mira. Digo, mire cuánta gente. En Potosí, la, la gente que se da cita para ver los cochecitos y motor, hay categorías, categoría open, categoría sí. mayores, categoría jovencitos. Hay, hay, hay, eh... más, hay más público que en un partido de Royal Party, por ejemplo. ¿No? <risa> Oiga, no le diga así, lo de Rora Fari, lo bueno, van a buscar. ¿qué sé yo. no, no, que me busquen, acá estoy, no en el Lo van a buscar, Pero digo, ¿no? es, es una cuestión, pero fíjate, por favor, mira la cantidad de gente que está ahí alentando a los, a los deportistas. Mire, claro, mira, es, ahí es, no les es, fue muy es bien. Es una locura, eh, estaba con el tema de las categorías, acá tengo mi chanchullo, eh, el tema de las categorías, eh, eh, con fierro, con, con llantas eh, de, de auto, con rodamientos, de madera, en fin, volvamos, es, es una locura, yo me disculpo con aquellas personas que ayer me escribieron, cuando les dije que no es una, una disciplina deportiva Y que por eso no lo quería tocar Volvamos, por favor Ahí está Diana ingresando Que es una fanática de los cochecitos sin motor Bien, eh, en fin Interesante ¿Cómo se hace un cochecito sin motor? A ver Veamos la mejor forma de hacer un cochecito sin motor es realizar un chasis en estructura metálica. Hay algunos que hasta dirección hidráulica ya le han puesto, la tecnología va avanzando en todo lado. Mira. Eh, dirección hidráulica, frenos ABS, en fin, le van poniendo una serie de cosas. Lo que usted tiene que hacer, lo primero que tiene que hacer es hacer un chasis. Y si quiere más detalles, ingrese a nuestras redes sociales en, en Avia y Ala y ahí está todo el detalle. Es más, si usted quiere venir acá a nuestros estudios, le entrego una, un policopiado de cómo hacer un cochecito sin motor. Así me he entrado con el tema de. Este. Un bueno. policopiado. Qué, qué antiguo, ¿no? Claro, antiguo. ¿no? Es que yo soy del, de la Universidad Mayor. Yo soy de, de la Universidad Mayor de San Andrés. Todo venía a mí con. Con, con, con policopiado. Con, con fotocopia claro, te, y leer libros y demás. ¿Te comprabas tu stencil para, ah, para hacer en la máquina de escribir no, ahí? Esa no, no, no soy no. tan mayor. Ah, pero bueno. a, a mí sí me daba un palo. ¿no? Bueno, no, no nos salgamos del tema. La mejor forma es de hacer una estructura de metal. Y hay también en estructuras de madera. Mira. Que, mire, este niño es un yungueño que hace su, su estructura de madera, con su le caja pone de manzanas. las rueditas. Qué en fin, la, la idea es generar. Su automóvil usted Y que pueda decirlo, yo lo hice Y yo lo creé ¿Por qué lo hiciste? Porque me dijeron que no podía hacerlo Creo que es parte del mensaje que le voy a dar al final En fin, eh, la idea es Crear su propia eh, movilidad usted Y ingresar en el mundo De, los, de, las, de las ruedas De la adrenalina eh, No hay barreras para que usted pueda hacerlo eh, Es más, es una distracción sana es, es un pasatiempo muy bonito En algún momento de mi vida yo haré mi cochecito sin motor Y me sí. inscribiré Ah, porque acá en La Paz había habido igual el tema... Bueno, en La Paz es, la topografía nos ayuda mucho para claro, el tema de los cochecitos. Sobre ¿sí? todo de bajada. Bien, volvamos. Sí. Sobre todo de bajada. Sí. Sí, o eh, alguien que te empuje. Necesito un copiloto, gringo. Claro, tiene que sí. tener pues alguien que empuje. ¿Nos inscribimos? Eh, eh, no. No, no, salvo que no, tú me empujes a mí. Yo, yo le empujo a usted, no, ah, no hay problema. No vas a poder. Porque habitualmente el tema de los cochecitos sin motor es de a dos. No, no sé tienes, que tener, tienes que ser 4 por cuatro para no, impulsar. Yo, ¿Sí? En el gimnasio invierto mi tiempo. Ah, ya, bien, ya le, oh, bien oh, por favor. Eh, el, ahora, el tema ahora, de los cochecitos yo, sin motor es de a dos. Yo les voy a decir algo. Me sorprende cómo en 24 horas una persona que hasta ahí era de tractor de, la, de los cochecitos sin motor que decía, ¿qué es esa? No sé qué, no sé cuánto. No, no, Oso, yo no, no, no, un no, no, fanático total. Uh, uh, ¿Qué ha pasado? Oh, ¿Qué te ha oh, he hecho cambiar? Ojo a que lo, lo que usted dijo también sí. ha tenido su repercusión. Usted o dijo, ¿qué es el motociclismo? y demás la asociación no, de yo no motociclismo dicho, yo no he dicho que es el motociclismo ya, la asociación me de motociclismo dicho que es el, el... le has respondido a usted, vamos por partes, no, vamos por partes. No, no, bueno, volvamos ¿qué, al ¿qué tema de los cochecitos sin motor volvamos al tema de los cochecitos sin motor es vale. de a dos y hay grandes narradores en cochecitos sin motor un extracto pequeño a continuación el chiste es bajar la colina sin romperse los hocico Viene bajando a Don Mónico, consejo Pepito Vean cómo le va vibrando la cabellera a Don Mónico Como señora de 60 años Pero bien controlado ese coche Ahora vienen en su Ferrari, Manuel y Panchito Enseñando Silas. traen bastante vibración Lo podemos ver en su pezón que se van meneando Como bailando la manzanilla Viene Pablito ahora con el tortas en su lampuerquini Pero esto lo no pinta bien, toma pisa en el costado de cemento Se van a romper los chicos Se voltean, se empanizan la coliflor Levantan rápido su lampuerquini Y lo empujan a rápido, el torto está. Se rompen el hocico, se emparizan el aniceto. que cagadera levantan el polvo! No veo ni madres. Doña Jovita sí, se persina. No. el lo patalea para sacar a Ferrari ah, ¡Oh, Se te ve la rayita de canela. Vamos a ver la repetición cómo se rompieron la madre. Se les fue totalmente el control del coche y se empariza en la dentadura. El otro güey casi acaba con el coxis en el hocico. Vamos a ver quién sigue. Pasa un idiota con los ojos tapados. No le tiene miedo a nada. Vienen los compadres mamadísimos en su bmjtu Esta Tronadísimos, no creo que tenga un problema pasar, pasan sin problema. Va bajando el siguiente piloto de mamador sin manos de payaso. A ver si no se voltea por payaso. ¡Ah, ¡Oh, se va a voltear! ¡Ah la salvó! ¡No! Se... Bueno. Cortito, bueno. hay, hay narradores Qué bueno. y narradores. Bueno. Lo único, si usted va a ingresar en el tema de las cuatro ruedas, en el tema del automotor, siempre utiliza el casco medidas de protección. Bien. Eh, Qué bueno lo... ese relator me encantó. <risa> si, si a alguien se le ocurriera relatar así el fútbol, <risa> Ha reído tanto tendría? que está lagrimeando. Sí, estoy ¿sí? llorando <risa> de la risa. Háganle sido... un clasado, por favor. Hubiera primer, sido, hubiera sido buenísimo. Yo me engancharía con un... alguien que relate fútbol así, diciendo esas cosas. Sería este fantástico. pechito goleador. Sí, pero dale, voy dale, dale, dale. Claro, sí. Yo te voy, a, te voy a escuchar, te prometo. Gracias. Dale. Bien, lo que dijo usted ayer, cuando dijo, no, usted habla dijo, eh? de que el motociclismo no era una... ¡Ay, se cansaron! Hizo el gesto de que hay tanto mover tanto la acelerar. mano, se can, tanto acelerar. Padre, can, no. también, y freno, dije, le, no me, no me, no, no le, me generó, le generó molestia al presidente de la Asociación Mira, de Motociclismo la de fuiste, la Paz. Vos fuiste con el Y, y, y como, rápidamente, con, no, no, eso no, no, está no bien, pues, no, no hay que no, ser, así. Yo, no hay que yo, ser no, así, no estoy para esas no? cosas. Corre, ve y dile, Vio, digamos, vio ¿no? el programa y le respondió, y le dice por qué el motociclismo es una disciplina. A ver, lo escuchamos, aprendamos. Escuchando una nota muy interesante con respecto al, al motociclismo y si es que el motociclismo es una disciplina deportiva o no. Eh, la verdad es que sí, es una disciplina deportiva el motociclismo porque en el entrenamiento, eh, también en alimentación... Eh, en la adecuación de la moto eh, También tu, tu equipo deportivo Que tiene que ser un equipo deportivo Que pueda soportar una caída, un choque eh, Así que sí, es el motociclismo Sí es una disciplina deportiva Que eh, involucra e incluye eh, Trabajo en un gimnasio todas las mañanas eh, En entrenamiento de por lo menos Unas dos a tres horas diarias eh, No solamente con la moto También hay muchos deportistas eh, del motociclismo deportivo que hacen ciclismo para tener una buena condición física una buena maniobrabilidad así que eh, sí efectivamente yo apoyo de que el motociclismo es una disciplina deportiva claro que La Paz no tiene los, los espacios adecuados como para demostrar que es una disciplina deportiva por eso y nosotros como asociación municipal de motociclismo de La Paz Estamos gestionando un espacio deportivo para demostrar y eh, trabajar al motociclismo como una disciplina deportiva. Muchos saludos y gracias por escuchar este. Todo presidente presidente de la Asociación de Motociclismo, que lo, lo, lo que dijo Gringo González toda. generó, sin duda alguna, a todos los que nos gusta el motociclismo, generó cierta repercusión. Pero no, bien, hasta absoluto. ahí la información no, deportiva. No, tiene toda la razón, Yerko, claro. estoy con él absolutamente. Eh, simplemente era una, una reflexión en torno al esfuerzo físico que hay que hacer en ciertas disciplinas. Y claro, en ese contexto se dijo, lo que pasa es que cuando tú descontextualizas algo, no, puedes terminar diciendo... No, no, no, me nunca diciendo, des, no, no, cosas, supuesto, no, no, No, no, por supuesto, no. No, si te conozco, ¿cómo vas a descontextualizar? No, jamás. Tú, Es imposible. Bien, eh, quiero... Bueno, sí. Ayer estaba un, un tanto desfasado con el deporte. Hoy, yo, ayer, yo, Remy Conde. ¿Solo ayer? Solo ayer. A Hoy bien. me vení con las pilas y a quiero bien. darle el siguiente mensaje a usted. A ver, a ver. Ay, perdón, un segundito. Yo voy a hacer. Eh, con el auspicio de la vela puerca, presentamos a nuestro bien. segmento Un mensaje a la conciencia. Es el pastor Remy, por favor. Bien, vamos a la imagen. Dice... Lo hago porque puedo, porque quiero y porque me dijeron que no podía. En el deporte y en la vida, esta frase se pone, pero realmente, como un mensaje para todos, porque hay muchas veces que uno le dicen, no, no la vas a lograr. A mí alguna vez, cuando tenía mis 12 años, me dijeron, tú en televisión, y mire, quisiera hoy mostrarle y decirle, sí, yo en televisión. Es más, en mi escuelita, en la Gualdova Lviviana, algunos ni siquiera pensaban que iba a terminar la carrera. Entonces, eh, Ah, estoy aquí, lo mismo en el tema de, del motociclismo, lo mismo en el tema de, de en lo que usted haga. Si alguien le dice que no puede, demuéstrale y Calle Bocas que sí puede. Gracias. Ay, con el mensaje termina el sector de deportes. Ante todo la originalidad de mi compañero, bien original. Ya, dale, mensajes dice, mensajes. Ba bajo. Mina creo, ¿no? ¿Mina escribió o quién? Mira, aquí está. Rubí, al fin! Y reitero que cochecitos sin motor es una disciplina deportiva, aprovechando que no leen... ¡Que viva Sucre! ¡Que viva! ¡Que viva Sucre! ¡Que vivan viva los cochecitos sin motor! ¡Que vivan los cochecitos sin Exactamente. motor! Exactamente. ¡Qué genial! ¿no? Yo, yo no sabía que en Sucre lo vivían de una manera tan, tan importante. Mira, aquí, está. aquí estás tú no. otra vez. Tú de nuevo. Tú de nuevo. Ahí el fruto de tu... ¿Qué dice? Policopiado. Policopiado. Ya, hermano, dice. No, pero en serio, si alguien necesita aprender cómo hacer un cochecito sin motor, gustosamente yo le voy a pasar toda la información que tengo. Policopiado. Bien, perfecto. Hay redes sociales, por si acaso puedes mandarle también un mensajito. Hola, gringo, creo que la población se movilizó por los cochecitos. Bien que reconozca su error, Ren. Saludos, Samuel. Y yo también, por supuesto. Eh, en ningún momento dije lo que él me hizo decir ante la Asociación de Motociclismo. No, no, gringo, por favor. Escucha, Tiene que disculpar. Escucha aquí Roxana. Roxana, que es una capísima de las frases, dice. Eh, ¿Qué dice? Bueno, lo logramos. Bien, Remy, al fin presentaste nota de los cochecitos y sí, pues, es disciplina deportiva chato. Ah, eso ya, no sé si es. Es disciplina deportiva chato. ¿Qué, qué Atentamente Roxana no, ¿qué quieres, Errar es de humanos, perdonar es divino Rectificar es de sabios Te dijo, bien, sabio? ¿Te dijo chato primero Pero no. pues sabio, ya quedó arreglado ¿no? ¿O te molestaste porque te dijo no, chato? No, jamás no, no, eh. ¿Pero Lo sabio? mejor siempre viene en botes pequeños El perfume francés usted lo vio en un bote gigante sí, Lo fino sí, vienen sí, las sí, cosas bien. más finas Más elegantes en botes pequeños El también dicen aquí Uh, eso no, fue muy venenoso. ¿Por qué hablan así? Bien, ya gracias. ¿No es más, un ¿no? placer estar con ustedes. Sí. Aquí uno más, mira. Estimados, buen día. A favor, Remy, confirmar cuándo se animará a relatar partidos de fútbol. Puro bla, bla. Uh, al... A ver, pon ese relato de los mexicanos, es ¿eh? Sensacionales, de la de cochecitos y motor. Con eso nos vamos a ir a la pausa. Qué genios, ¿no? Qué capos, cómo han relatado. Gracias, ya, Remy. Gracias. Que estés bien. No hay más, ah, no más Yo qué culpa tengo de que lleguen tantos mensajes. Remy, cariños, por, por el... Porque cumplió su palabra. René, René. Irene. Ah, ¿no es René? Ah, ya, ya me estaba preocupando. ¿no? Es Irene, perdón, cierto, tienes razón. Irene, Irene. Bien, vamos con el relato de los mexicanos. Te pone nervioso la Irene, ¿no? Te tiene acorralado, ¿no? Oiga, ya es 9.40. Sí, la Gracias. Irene está ahí, la enganchada no, no, no. con la tele, ¿no? Es bueno saber que tenemos fanáticos en el sector de deporte, Pero, de este hermoso, pechito goleador, claro. Irene, Me siento orgulloso. Ejemplo, Irene. Y todos los que decían que nunca la iba a lograr, terminé la universidad. ¿Te das cuenta? Estoy en Avia Yala. ¿Acaso, ¿Acaso, ¿Acaso todos tienen una Irene? ¿Acaso todos han podido conseguirse una? Ahí está, pues es un genio. Un abrazo para Dale, mí. Cheque. De Oruro todavía, ¿ves? De Cochabamba, Roxana, claro. de, de Santa Cruz. O sea. Y mandó tu est Este a pechito Irene, goleador no. tiene su fanaticada. Bien, así como tiene fanaticada, él. Sí. El... Que relata a continuación. ¿Le mandaste el policopiado a Irene o no? No, tienen que venir aquí a La Paz, no, tampoco, o sea, me, me he brindado, pero tampoco voy a. Esa es una invitación. Entonces, ¿sabes qué? A la cámara, ya, la a ca... invitar a Irene No, ya, vaya, cortémosla, dale, dale, no, dale, este, dale. esto es chicanería. Irene, bien, 9 con 41 Irene, minutos, dile, dile, es Irene, momento de entrar. Yo no. te voy a dar letra, Irene. No, no, dale, no, no, no, voy entrar, no voy a entrar en esa, gringo, lo siento, ya, no, no, okay. voy a, no voy a caer en a ya ya, ya, ya, Está bien, ok, ya está. Cochecito sin motor. Lo intenté, Irene. En fin, ya llegará un día. Ese corazoncito un día se va a ablandar. Perder cuidado. Dale, relato mexicano. Qué bueno, qué genios. Nos vamos a la pausa. 9.42. Está Diane lista para contarnos actividades culturales. Así que no lo vamos a hacer esperar más. Bien, así.